Le he pegado cabeza y dos cuerpos. ¿Dónde he está? No sé quién es. ¿Esa maple? Yo. Muerto. Muerto, ¿no? No sabes quién es mejor. ¿Qué está disparando una maple? No lo sé, pero están aquí delante. Yo estoy disparando esta. Mm. O sea, para o sea, ahí que... lo más, ahí te importantes. Bueno. ¿Eh? Parece que hay uno arriba, ¿no? Sí ¡Ah, desde mm. esta...! ¡Hula, vaya esnipada mamma, tío! En base de este Creo que la gente es está como aliando. Shut <susurra> fuck up, dude mm. Stop, dude mm. Mm. I love you ¿Estás pidiendo TP? ¿A quién? Aguante, hace ya Aguante ¿Te he aceptado? Ah, no, que me, me pone que no tengo. Eh, tonto. Dale, este. Amigo. Y le mando a uno que se llama Gamster 46. Y me hace muerto. <risa> hemos, hemos pensado lo mismo. Claro, si De es que. Misma. Si es que no está, está Pero... mapa. ¿no? A ver si me encuentro un arma aquí. Ah, que el libricista tiene otra mapel, por qué me disparan, me disparan. Guate, te acepta. Voy. Okay, ah, no. me, me, ha aceptado, me ha aceptado TP y me ha dejado ahí en SIDE. ¿Viste yo que he fallado todas las balas? Sí, un poco me he dolido yo. Voy ahí. a por mis cosas. Ahí está, J. ¿eh? Hostia, está ahí. Mátalo. Está ahí Oro, en torno al militar. Corre, no has Ay, Por favor, ¿dónde? Curarme, porfa. Es militar, ha entrado... joe eh. Ya me han dado un headshot, voy a morir voy a echado, no he a... echado, no a... echado, echado. Eh, he echado he No, es otro Estoy peleándome a puños con uno Me he cargado <risa> <risa> <risa> Ah, que ha aparecido detrás mío Muerto uno. ¿Dónde está el... el, el que el grizzly, ya lo Vale, my. veo uno, eh. Está detrás, está detrás de la... de la mili. Bueno, por la parte... por la parte del agua. Vosotros me tenéis la espalda, ¿no? Me voy a disparar por la espalda. Sí, sí, tranquilo. Te hago pego antes Cuidado, no, lo, porque... puede, puede que maten a Reader. Puede que maten es a Está el Grizzly, eh. Creo que está encima. Creo que es por arriba. El, el Grizzly ha muerto. Está conmigo. Sí, sí, lo ha muerto pues Por arriba, lo... por arriba. Eh, encima de la colina, donde la base metal. Está subiendo, eh. está hey, está Está bajando. ¿Quién está bajando? El militar. Entra, entrará en militar, ¿vale? En tres. Está Es que, que aquí tengo uno, eh. Aquí tengo uno. Ay, aquí, tengo, aquí yo tengo dos. Me he disparado. Tengo. Lo tienes ahí, Epic. Mata loca, bro. Ahí <risa> los cuchillos? cuchillo. Coño, no doy ni una, eh. Tío. Más, pongas. No, me, me te a otra cosa. Ah, más, otra cosa. Sabes? ¿Cómo te llamas? A ver. A otra persona, no, a otra cosa. Astraria, astraria Astra. Astra. Ya está, voy a vale. Vale, abajo, abajo hay cosas, eh. Coge las cosas de abajo. Hay una gear por ahí cheta y todas esas cosas. Dame un cuchillo. Eh, esta, la otra. Me dan igual las gear Están abriendo, creo. Hay ah. que cuchillo. Joder. Está aquí, está aquí. Ya escubitazo muy bien. Banda. Acepta. Voy a comerme un bombón. Ay, ya. Un bombón. Eh, tengo una técnica. ¡Ya va! Están muertos, están muertos todos. Uu. Que tenía. ¡Ah! No están muerto. Confía en ti, guante. <ríe> eh, mándame TP, que tengo un arma eh, buena ahora para ti. Epic, pero no te vayas a tirar los yolo. Tengo 8% de vida. Voy a suicidarme, ¿vale? Sube, Viene alguien, entra. Voy a aspirarlo con un escopetazo en la mano, ¿vale? Y me mata. <ríe> Me ha rozado el arma y suele tocarme. Toma. De la que tenía. Toma. Otro al lado, ¿eh? ¿Dónde? Te sueltas, Mira otro ahí abajo, ¿eh? ¿Dónde es abajo? En eh, donde está. Eh. Míralo. Ahí, ahí. Uh Vale, lo veo, viene hacia ti, eh, si, sí, sí, ya lo veo, ¿Le, ¿le disparáis alguno? Voy por el otro sitio, ¿vale? Vale, está contigo. Pero ve, loco. lo ve, eh, ¿Lo ha han matado? Sí, sí No, no lo han matado es que Estaba detrás de. No, no, es que me ha matado a mí estaba bien. detrás de un metal, lo he intentado dar. Una... Me están pegando. Entonces, spawn. Por ahí estaba tu cosa. más no sé. me ha saltado un comentario aquí al lado. Me está. Me poco. ¿Estás muerto. <ríe> ¡Eh! Los zombies, weón. no nota ese, yo. Están pesados con ese arma. Ya, no sé qué voy a hacer con eso. Se super mal. Muy bien, tajas. Hola, buenas No, bueno, para otros colores. La recta. Qué torre. Eso de. La derecha a la derecha. O sea, encima mío. Oye, ¿por, ¿por qué tanto zombies? Quita. ¿Dónde está aquí? Guau, me quedo sin balas. ¿Dónde está? A veces hay dos tiros a uno de arriba Muerto Ah, está arriba a si también está... Sí, sí, está a nada ¿Ah? Pero a ¿De nada sí nada siempre? ¿Y otro que hay por la ahí, placa? Ahí no? que está bajando, ¿No? ¿una vaca? Sí, sí, una sí una eso vaca, iba a decirte Sí, es sí, que, sí, sí, que sí. por que iba a dispararle, tío <risa> También, le, <risa> yeah, estaba yeah, a punto de dispararle, dicho yo. Le subo con una Bloom Fox. Yeah. ¡Hola, que hay un airdrop! ¿Dónde? Uy, estará bien cogiendo desde abajo del mapa Vale, a ver, está aquí, conmigo eh. Ah, me mata el otro Lo ha ahí arriba muerto Otro ahí, donde el... donde los. la gasolina Sí, he visto a uno Acepta Devuelvo a mandar el game este eh. Segundo hangar circular Segundo hangar circular, vale Sí Eh, otro, otro, otro saltando de... sí. Hola, toma. Quiero usar esto? Toma. Ah, sí, toma. Mira, mira lo que te voy a dejar, eh. Atento, eh. No, no me lo vayas a perder, ah, ¿vale? Yo estoy a 47 de vida. Oh, Se si lo voy a perder, lo sabes, ¿no? No, toma. Confidente, toma. ¿Y venditas? Pero que tienes un montón de ropa, vendas. Ah. Es pues que no tengo espacio. Pues ven, te las hago yo. Pues. Por favor. No se más este dolor. Sigue donde antes, has visto, ¿no? Mm. Bueno, con todo lo que había hecho tres ventas ¿vale? He te yo uno. No, dame dos. A mí me pegan mucho. Oh, hombre, si te voy a. Ah, bueno, A Hacer el yodo no, quiero... Podría ser el plazo, Mira, te hago... aquí abajo hay más. ¿Dónde están? Alguien quiero un barrio militar. están, ahí dos. Joder, yo Dios. Le he dado uno. ¡Lo he matado! Hay más, eh. Lo he matado. Dame barrel. Ah, estaba tira. tocado, eh. Ahí no lo veo. Le he dado Dale un pecho he sin, sin verlo. Barrel, barrel, barrel. Barrel, barrel. Barrel. Guante, tono. Estás vivo. Vaya. Allí Cuidado uh. ¿Por dónde? Está abajo en la... En el hangar el hangar, segundo circular estaba tomando el arma Le voy a hacer... Le he dado al otro Vale, bueno Otro más, ¿eh? Están dentro Cuidado, ah.